Vamos a bailarla. Venga ese sabor. Viene, viene, viene para toda la bandera. Cumbiamera, sonidera, caguamera, que la baila, que la cosa y en la pizza. Vamos a bailarla. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. ¡A bocho! Ya está bailando el bocho que se es el, el mero, mero, mero, mero. Cumbiamero, sonidero. De todos el primero. La mueve para allá, la mueve para acá. Ya llegó el borolas, toda la gente se unió escándalo. Échale papá, eh, eh. Ahí vienen los prohibidos neto, ahí vienen los prohibidos neto, Mira eh, eh, eh, eh, eh. bochón, ahora sí ya se chingaron bochón, neto. En la máquina de juego 501, eh, eh, eh. Mira, Borolas, ya está bailando el papá del Bochira, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Uh, sabroso, sabroso. Vaya, vaya, vaya, vaya. Te saluda el Borolas, el Borolas y la gente de Seoní Escándalo. Mira nomás, vaya, vaya, vaya, vaya, eh. Ya llegó el doble del bocho gordo, en exclusiva con procesador para el cabeza de paleta payaso, vámonos, eh, eh, eh, eh, eh, mira el paso del robot, ya sacó el paso del robot, mira, mira, mira Neto, el paso del robotín, mira, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. acabó, ya me chingaste a mi bocho, que es el sabor, anda el Borolas. Ya llegó el famosísimo Borolas que nos acompaña. La gente de es Sonido escándalo. Toda la familia Ortega, de parte de Lales. Allá, acá, allá, acá. Mira, Neto, grábale Neto. Pinche polvaderón, trae el bocho. Mira, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. mira Mati. Bueno, ¿qué? ¿Va a escuadrar una zapata? Está haciendo un aljíbero. ¿Qué chingada está haciendo ahí? Eh, eh, eh, eh, eh. ¿Qué ¡Uh! Neto? Está haciendo un aljíbero. ¿Qué está haciendo ese ahí, Neto? Para ¡Uh! allá, para acá. Para allá, para acá. Míralo. míralo, míralo, míralo. Este sí se burla solo, Mati. Este sí se burla. Míralo, se quedó bailando, míralo, neto. No, mis respetos por usted, amigo, de verdad, mis respetos. Ya tiene chamba, yo dije este está escuadrando una zapata ahí, está haciendo un aljibe, pinche polvaderón traía, golea. Mira, neto. Güey, polvaderón traías, papá Primer lugar se va a llevar la vaselina Segundo lugar se va a llevar un jabonzote Y tercer lugar se va a llevar unos tachones ¿Dónde bueno, anda, Chaputín, Colorado? Chaputín, defiende a mi bochito, güey ¿Dónde anda, Chaputín? A ver, Chaputín, la porra te saluda Chaputín, vente para acá, papá Vente para acá, porque nos están acalambrando de ese lado Ahí viene mi bochito, papá, ahí viene mi bochito el bochito de Hidalgo, ir en el bocho de Hidalgo. ¡Uh! Suéltate, papá.